Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenida a Susurros del Papel. Hoy os traigo eh, un haul de compritas. No digo nada. No digo nada. Puerto, tía. Tía. No digo nada. No digo nada. Hoy os traigo eh, un haul de comprita o medio haul de comprita de AliExpress que fueron compras hechas en el festival este que hicieron del verano pero están tardando muchísimo en llegar me faltan aún un montón de cosas que están por llegar aunque ya tengo aviso de correo y todo pero no llegan. y viendo que no llegan digo bueno pues lo parto en dos y lo que me queda pues lo hago en, en otro vídeo porque es que quiero usarlo y, y quería enseñarlo sin sin abrir Empiezo a enseñaros os repito que esto está hecho en la, en la fiesta de, del verano que yo hice entonces los precios supongo yo que variarán ahora y de todas maneras dejaré los enlaces por si queréis echarle un vistazo pero yo creo que sí que han subido ¿eh? bueno primero vamos a empezar con los moldes de resina mira compré estos moldes que creo que se los vi a gema de scrap que es para hacer cabujones en forma de corazón de, de varios tamaños varios formas o sea hay de corazón hay cuadrado hay ovalado más grande más chico cuadrado eh, ¿por qué? Por, lo he cogido porque yo compraba antes los cabujones oye y, y hay una medida que nunca encuentro y entonces como aquí bien yo creo que es esta esta o esta una de estas dos y como nunca la encuentro, digo, bueno, pues me voy a pedir el molde y me lo fabrico yo. Y como vi que, que existía este molde, nunca lo había pensado, la verdad. Y lo cogí de, creo que fue de Gema, de Gema o de María, de una de las dos que las vi. Y dije, bueno, pues yo me voy a pedir este molde. Y este sí que me ha llegado. Vamos, relativamente pronto, tampoco es para tirar cohetes. Después me encontré, navegando por allí, encontré esto, que luego le he visto a... A cómo se llama este hombre, al de la resina, a Víctor Manuel. He visto que él ha hecho algo con esto, que son unos moldes que son para hacer los, los cabeceros de las llaves, de las llaves de casa, pues así. Y él, ay, por Dios, perdona, perdona por el ruido del plástico, pero es que todo, mira, son estos, ves, vienen. Eh, ¿Cómo se llama esto? Una Viene reverso y esto es para meter la llave Y esto se pondría así Bueno, pues viene una concha Esto que parece una manzana, un tomate, no sé Esto, el gatito o el perrito El osito y la huella de perro Creo que esto es un, puede ser un perro La cabeza de un perro o un gato Y si veis, venían los dos juntos ¿eh? O sea, yo compraba este y este los dos a la vez que vienen en el mismo Compré este Que es el mismo Pero más chiquita Porque hay llaves Que no son tan grandotas Y yo creo que a mí me gustan Más estas chiquititas Que no tan grandes Pero bueno Si tenéis una llave Muy muy grande Pues se le puede hacer esta Son exactamente iguales Lo que pasa que esta Es más chiquitita Yo creo que Para las llaves Mejor esta Puede hacerse un llavero Lo que queráis Pero yo creo que Para las llaves Las llaves normales Son mejores estas Y traen las mismas Son exactamente iguales Y comprando La grande Venía la las chicas Y después También encontré Que me encantó Mirad esto, que es, ¿ves? Para hacer... Que, es que esta la quería usar ya. Para hacer una... Mira, después encontré esta, que es... Para hacer un pongo todo, un cenicero y lleva forma de, de concha, de concha así, o también puede ser una para poner jabón, una jabonera, veis Y es una media, media concha, de, la, de las conchas estas que traen aquí la perla, pues es en grande. Y tenía ganas de usarlo, pasa que esto yo que lo veo muy. Esto debería estar un poquito más, más alto. A ver, ¿Vale? ¿Qué es esto? Me, media, media concha. Y ahora os voy a enseñar que cogí Madre. cogí esto que es un molde para hacer una percha, una percha normal y corriente, ¿eh? que no es una percha de bebé ni es chiquitita, mirad, ¿eh? es enorme y es para hacer una percha. Hay de dos maneras, esta y la otra, no digo nada, no digo no, nada, no, no, no. esta y la otra. Hay de dos maneras, esta y creo que hay una que tiene aquí un corazón. Pero mmm, yo me iba a pedir las dos, pero después dije, bueno, ya mira primero una. Y si me convence, que ya sabéis que muchas veces nos llevamos chasco, digo, pues cojo la otra. Y me gustó, ¿eh? La tengo que hacer, he querido hacerla, pero me ha pasado igual. Y digo, bueno, pues, pues ya lo haré, voy a enseñar lo primero y ya es que lo quiero hacer ya. Y después pedí este, que es este reloj, ¿vale? Que se puede comprar solo y se pueden comprar también. Eh, aparte, la maquinaria del reloj, que yo la cogí, ¿vale? Para hacer el, el reloj. Si las agujas son demasiado largas, se pueden cortar, ¿eh? Que son... ¿Veis? Y para hacerlo con resina. Y también lo compré. ¿Qué más? Creo que en vez de resina se terminó, ya no compré nada más. Ya después son chuminas varias. Mirad, compré... Madre mía, si se me pega a mí, no se va a pegar la paloma. Mirad, compré esto estas carapelas que llevan en medio una estrellita la compré mmm, que el hombre me mandara pues los colores variados y me mandó dos lilas, dos fusia dos verdes muy, muy claritos que son estos dos, dos amarillos, dos rositas dos rositas, este que viene así como un, como un salmón diría yo aunque él le ha puesto la estrella roja y dos celeste y son graciosas esto se puede hacer ¿eh? con el tool que hay en tedio por ahí que el j -E, que se puede hacer pero yo las vi repito estos son ofertas estaban en el festival ese de verano y dije bueno pues las voy a, a comprar mira me pedí esto que yo tengo pero no tiene tanto pelito como esta y son charm, ¿ves? Y son bolitas con pelitos. Me gustan mucho, mira. Y vienen 2, 4, 6, 8 y 10. Y las pedí en esta rosa. Había más tonos, pero yo pedí esta. ¿Qué más? Mira, pedí eh, estas pegatinas. Que me pensaba también que iban a ser un poco más grandes. Pero claro, no. Vale, son pegatinas. Y bueno, son de de gatitos y de perritos mira aquí se ha quedado una que pone congratulations. ve este por ejemplo es un perrito un gato este creo que es un conejo yo diría que es un conejo estos son más gatos bueno pues todos son más o menos vienen con algunos vienen con mensaje. mira aquí vienen unicornio yo creo que los que yo pedí solamente traían perro y gato y estos traen pues de todo, porque hay cine, hay unicornio, no sé, hay un conejito, otro, otro caballito, ¿veis? Perrito, y, y, perrito y, y conejito, conejito, gatito. Bueno, yo pensé que todo lo había pedido en perro y gato, un perrito, y creo que de los que menos traen son de, de perrito, ¿veis? Pero bueno, todo se usa, esto se usará también o que se han equivocado y me han mandado el que no era porque yo juraría que solamente eran perros y gatos bueno pues esto digo, con el tirado, ¿ves? Se van a mira cogí también este molde de resina que es un, para Halloween que es una llave ve con forma me, me recuerdan a la Monster High eh, de calavera a ver cómo sale ve y después mira encontré por ahí navegando porque había visto por ahí que la gente sacaba apliques y, y cosas de estas y yo nunca la, no lo encontraba hasta que mmm, puse una y me salieron un montón y vi estos corazones que me parecieron muy graciosos son apliques, ¿eh? y tienen buen tacto, las cosas como son y vienen, pues, vienen una pila y que me dejaba dejado aquí, en la bolsa, eh, mira que aquí más y entonces me parecieron que, que eran monos y compré un paquetillo y yo no sé cuántas unidades traen. Y costaban me parece, que dos euros con gastos de envío, ¿eh? O sea, que estaban muy bien. Ahora ya no lo sé, pero el día ese, pues... Mira, vi a alguien que sacó... Eh, y yo cog cogí el enlace de ahí. Alguien que sacó estos sitios y me gustaron un montón. Y yo dije, ah, pues voy a ver si lo encuentro. Y estaban baratos porque estaban en... Tienen un tacto buenísimo, como, como los corazones estos de, de accesorios, de la marca accesorios, pues igual. Parece que estás tocando blanditos, no son blanditos, ¿eh? Pero son unos hitos muy graciosos que se los vi a una compañera y, y dije, bueno, pues yo también me los voy a pedir. Los busqué, lo encontré y me los pedí. Y traen 2, 4, 6, 8 y 10 son Los colores son muy neutros, son muy pastelitos Hecho de menos un celestito Pero bueno, no están mal La verdad es que son muy, muy bonitos dentro Y además tienen un tamaño bueno ¿eh? A mí me ha gustado, la verdad Bueno, pues sí. Eh, me parece que son muy chulos Mirad, encontré también estas flores Las tenía en, el, en la cesta hacía un montón Pero yo digo, bueno, si es que ya tengo muchas flores Digo, y en lo mismo son chicas No me sorprendió gratamente. No digo nada. No. Van rellenas por dentro como de purpurina. No tienen agujeros ni imán. Es decir, que esto o se pega o, o hay que hacérsela. Y vienen de igual. Yo siempre que suelo pedir, suelo pedir de un montón de colores, por lo menos yo pido que me los manden de un montón de colores para que después, pues yo misma... Mira, aquí por ejemplo se han pasado con el verde. Me han echado un montón de verde, lila. También, estos son rositas. Blanco solamente hay dos. Amarillo hay dos. Y de esta hay dos. Y este, pues ha hinchado el chino de charme verde. Y uno, dos, tres, cuatro y cinco. Esto como es a gusto de él, pues lo que te quiera mandar. Bueno, pero son muy bonitas, ¿eh? Y además tienen un tamaño muy... Muy bueno. A mí, desde luego, me han gustado mucho. Y traen bastante. Por el precio que tenía. Que también, sobre unos dos y pico euros, un euro, dos, sí, dos do euros y poco, yo me gasto pero más de, de dos euros, ni seis, ni ocho, ni diez, yo esas cosas no las compro en Aliexpress, y además que para comprarla en Aliexpress y gastarme una pasta, pues prefiero comprármela en una tienda, que por lo menos sé que me vaya a mirar compré tres, estos entre, entre dos, que son para ponerlo entre piedra y piedra, cuenta y cuenta, veis, y también lo pedí multicolor Vienen con brillantito y vienen de todos los colores. No lo voy a abrir porque estos son tan chicos. Que van a, y redondos que van a rodar por todos lados. Pero mira lo pongo aquí. Y yo creo que están muy bien. Luego me volví a pedir que ya los tenía de antes. Me quedan, veis, esto Porque están muy bien de precio. Pero muy, muy bien. Y entonces pues... Compré... Un paquetillo, vienen con sus tornillitos y todo. El, el tamaño es muy bueno, no es chico, tampoco es descomunal, pero chico no es. Mira, todo esto. No sé, yo lo veo bastante apañado. Y vienen una pila, ¿eh? Yo creo que pueden venir 25 o 20, por ahí, por ahí. ¿Qué más? Mira, me pedí estos de Fimo. Vienen sin agujero, vienen sin colgante, de modo que hay que hacérselo con mucho tiento. Igual, me lo he pedido un montón de colores y bueno, me mandó el chino por lo que quiso. Y me mandó también, el detalle de mandarme esta pulserita con esta pieza. Que esto es como para yo, como un amuleto de la suerte o algo así. ¿Veis? Y vienen pues en rojo y blanco. Mira, os enseño un muestrario. Lo que pasa es que, es que la bolsa hace tantísimo ruido. Estos son los colores que vienen. Por supuesto, más de uno que de otro. Este es muy mono y de este. 1, 2, 3, 4. No sé, 4. Pues estos son los colores que vienen. Tienen, creo que 25 20. Sí, por ahí, por ahí. Creo que 25. Y ya vienen hechos. Esto se puede hacer también de Fimo. ¿eh? Y bueno, vienen hechos y, y yo dije, mira. Estaban baratillos y los cogí. ¿Qué más compré? mira compré estas cuentas. Había de varios tamaños. Yo cogí esta. Y creo que por ahí... Sí, Esperado que... Había de varios tamaños, bien digo. Y yo cogí estas, que son las medianas. Estas, que son las grandes. Estas son de 22. 22 milímetros. Estas creo que son de... De 16 o de 18, no me acuerdo. Y estas, que pues son las mismas, pero en chiquititas veis Estas tres Y me gustaron Y dije, bueno, pues voy a comprar un paquetillo de cada No eran muy caras, porque las cuenta esta gente Yo no sé dónde las fabricarán Pero son bastante caras Después cogí este troquel que vino solito No vino en, en entrega combinada ni nada Y me gustó para hacer fondo De, para, de celdilla, así ¿Veis? Y, y dije, bueno, pues Me voy a Y me lo pedí Creo que está muy bien Pedí otro parecido también. A ver si aparece. No sé. Mira, también pedí estas otras cuentas. Que viene una de cada color. Negra, verde. Siempre el fondo blanco, ¿vale? Negra, verde, morada, naranja, azul. Azul celeste fuerte. Azul celeste mmm, suavecito. Un rosa fuerte. Amarillo. Otro verde mmm, hoja. Y el marrón. Están bien. Estas son del tamaño de estas, de las medianas. Eso. Vendrán 16, 18, ¿eh? Creo. No, no da más. Mirad, compré estos, que son muy chiquititos. Vienen de muchos colores. Se los vi. Creo que fue a Lola. La fallera escrapera, Y que ella los compra para... de colorines. Y entonces pedí igual un surtido. ¿ves? Son de metal. Y traen blanca, en negro en rojo, en rosa y estos son los colores que trae. son de metal ¿vale? y claro, de algunos más que otros. de azul he hecho 1, 2, 3, 4 y 5 y azules blanco he hecho 4 1, 2, 3, 4, 5 y 6 mira, rojo solamente 2 de este he hecho 3 como esto es a criterio del chino de este hecho 3, De este hecho 3 Y de este 2. Supongo yo que los que menos vendan Al pedirlo random Los colores que ellos quieran Pues te pues echan lo que Por lo que ellos menos venden Y son de metal Si escucháis el ruidillo entre ellos ¿veis? Son de metal Y para esto ¿Vale? Esto es para ponerle ahí algo Y encima se le pone el cabujón El cabujón se puede hacer pues para, para este, por ejemplo, pues podría ser, tener en cuenta que tiene que, que entrar un poquito ahí dentro. Entonces podría ser o este, o este, ¿vale? Yo creo que podría ser este. Y para hacer los cabujenos, por ejemplo, a esto. Yo tengo más, mmm, lo tengo en dorado, creo. Sí, y de varios tamaños. Pero este lo pedí por probar y dije, a ver cómo son. Y mira, a ver, chicas, pedí de echar los ojitos estos de la suerte, que me gustan mucho vienen una pila y me gustan eh, vienen en dorado y me gustan muchísimo ¿eh? son súper chulos si queréis os saco algunos para que lo veáis mira es que me gusta esta para colgante me gusta mucho me sorprendió eh, bueno ya hace esto ya hace tiempo que, que está por aquí purulando en, en, la, en España estos son chinos eh, le llaman los ojitos de la suerte. La reina Sofía los llevaba. No digo nada. Le gustaba. Llevaba pulsera pendiente. Llevaba de todo. Del ojito chinos Mirad que compré más. A ver. Voy. Es que quiero seguir. Voy a echar. A ver. Mirad. Compré esta florecita. Metálica. Vienen de colores. Pesan, eh. Y son esmaltadas. Mirad qué mona Y vienen 10. Y con esta al mismo vendedor le compré estos corazones que no me terminan a mí de llenar porque, no sé son monos el caso es que son monos, vienen muchísimo son enmaltados a ver, que sí que me gustan pero yo es que por ejemplo, no sé el lila no me hace mucha gracia claro, pero esto es lo que tienen pedirlo así me gustan mucho los rosas, los celestes, los negros El lila es que tampoco es mi color ¿eh? El lila no es un color que, que me vuelva loca Prefiero el verde, el celeste, el rosa, el blanco El amarillo, el naranja, me gusta Pero el lila no me hace mucha gracia Pues este Y después pedí esto Que lo encontré Y yo no sé si esto, que, que lo tenían en la puerta de mi casa Porque me llegó a los dos días ¿eh? Traen 10 y son estos relojitos Mirad qué mono Son monísimos Es que son súper bonitos y vienen 10. Y son súper chulos. Es que es una monería, la verdad. Me ha encantado. Están muy, muy bien hecho Y os digo que yo esto lo pedí... Yo qué no sé, cuando pedí todo. Y a los... Como mucho tres días estaba en la puerta de mi casa. Yo digo, yo esto de dónde la habrán sacado? Porque lo otro ha tardado un mundo. mira pedí esto. Esto, que esto es un juego. Que no sé si funciona o no. Que lo quería enseñar. Mira, trae este limatón. Una punta muy, muy fina. Este otro, más fino todavía. Y estos dos. Y esto vale para cuando una cuenta de este tipo tenga el agujero, a ver, que entre pero no termine de entrar. En el alambre que nosotros queramos meter, ya sea un punzón, un pincho, lo que queráis. una Entonces con esto, ve Se va haciendo y esto lo va limando y te va abriendo el el hueco de la, de la perla. Haciéndole así, va saliendo virutilla y te va haciendo el hueco más grandecito. Y me pareció una buena idea porque a mí ya me ha pasado que hay veces que te entra y tu izala ya va para adentro. Pero después a la mitad del, de, la, de, la, de la pieza que va a rellenar con cuenta se te queda parado. Entonces eso es para... Para esto, para ahuecar, para hacerle un poquito más grande El hueco de primero empiezas con, con este Claro, a mitad de la cuenta esto es muy gordo, ya no entra más Entonces después tenéis que seguir o bien con este o bien con este ¿Veis? Para que llegue al centro de la perla Y hacerle el agujero un poquito más, más holgado Yo digo No digo Para que podáis pasarle por ahí el alambre No sé, lo que vayáis a hacer El punzón, el alambre, el pincho Y lo vi y no era caro y dije, ah, pues mira, yo me voy a pedir uno. Porque para hacerle el agujero a las cuentas, que es verdad que muchas veces tenemos que desecharla, porque a ver cómo agrandas tú un agujerito de una pela y cambiarla por otra. Pues con esto se puede hacer perfectamente. Solamente había en este color. ¿eh? Después la mamá de Ana me dio la... Que vienen seis, de piececitos rosa y de piececitos azules. Me pasó el enlace y... Y le, hice, y le hice la compra al chino. Vienen 6 y 6. ¿Vale? Que bueno, no están mal. Me gustaron y por eso lo cogí. ¿Qué más? Eh, mira, compré esto. Que esto es, son pétalos. Vienen sueltos como un washi tape. Y con esto se hacen flores. Se lo vi al canal de Merinemont. Y me gustaron. Y dije, voy a... Porque ya compró un montón. Y yo dije, yo voy a comprar uno para probarlo, ¿ves? Vienen los pétalos, esto viene cerrado muy muy bien ¿Ves? Y viene pétalo por pétalo, tú vas formando la flor Estos son los pétalos que trae y tú lo vas colocando y te van saliendo esta flor por ejemplo Lo que pasa que este hay que tenerlo bien cerradito, porque como, como vienen sueltos no hay que cortarlo Vienen sueltos, cortados, pegados se te van a, se pegan en todos lados y los pierdes, te quedas en ningún. Creo que de, que de porquerías de estas, de... ya está, ya no... De chorraditas de estas ya no tengo más. Entonces, lo que voy a hacer, voy a quitarla y os enseño los troqueles que me he pedido. No son muchos, pero a mí me gustaron. Estaban bien de precio en ese tiempo. Que ahora, a veces con una cosa y otra ha subido todo. Porque entre los gastos de envío, entre el IVA, entre... Ha subido todo, más ellos que también le habrá subido la vida y también lo han subido todo, está todo, la verdad es que no se puede mirar casi nada, pues voy a quitar esto y os lo enseño, supongo ya os digo que ahora vendrán subidos voy a... esto, todo aquí en esta bolsa para yo ir colocando, no digo nada no. bueno, pues ya está, bueno, aparte de este troquel que ya os he enseñado, que se ha colado antes con media entrada, te di otro no igual, pero sí parecido, también para fondo, mirad Encontré este troquel que es multipieza, es eh, rompecabezas total. Que si os digo la verdad no me acuerdo ni lo que se hacía con él. Pero pondré foto en el eh, en el este. Porque es que no me acuerdo. De verdad que es que no me acuerdo. Estoy ahora mismo en blanco. No digo nada. En blanco pelado. Porque es que no no lo recuerdo es que no, no lo recuerdo de verdad no no me acuerdo no sé si era una caja y viéndolo así como viene con tantas piezas yo no me acuerdo por cierto la bolsa venía rota y se caía todo y lo tenía por ahí repartido por eso estaba mirando en el bolso para ver si encontraba alguna pieza por ahí suelta pero no aquí están todas las que son bueno pues esto que ya os digo que os dejaré fotos porque yo ahora mismo no recuerdo lo que era creo que era una caja pero voy a decir una mentira bueno Igual que este, que yo he dicho que pedí otro para fondo, es este. Vale, que os lo enseño, que lo voy a sacar de aquí. Porque, mira, ¿veis? Y también vino solito, ¿no? vino, quiero decir, en paquetes individuales, estas cositas chiquititas, las dos vinieron sueltas. Y me gustaron y la... las pedí, estas mmm, vienen sueltas. Y esta es que no estoy intentando, estoy enseñando lo otro y estoy intentando yo hacer memoria de lo que era, pero no. Después pedí esto, que vosotros diréis, son dos, ¿eh? ¿Y esto qué es? Pues esto es para hacer un parasol y me gustó. Son de estos toqueles también que hay que montar, pero bueno. Mira, esto sería lo que forma el paraguas, ¿ves? estos serían, no sé si esto es lo que une la unión entre una y otra y esto es pues los adornos que varios que traía el paraguas ¿ves? esto va uno arriba, otro por abajo mm, no sé cómo saldrán pero voy a poner fotos porque esto sí sé perfectamente lo que lo que pasa es que igual la, la bolsa es que entre que esto corta y las bolsas que no valen nada, yo prefiero que me lo líen en un papel de, de traza vamos, porque esto se rompe. Menos mal que este venía en otro ladito. Bueno, pues este. ¿Qué más? Mirad, pedí esto, que son para formar unos lazos. Este también lo voy a sacar y lo voy a poner ya al uso. Porque lo voy a pegar ahí en el armario Detrás de la puerta Porque si no después pierdo más tiempo en buscarlo en en usarlo ¿Ves? Este. Pedí esta zanahoria que es para hacer una shaker Viene con el conejito Y el señor vendedor Por la compra Este lo he pedido Por la compra de este Me regaló este cristalito de, de nieve ¿Veis? Y esta es la zanahoria, el conejo No, esto no es un conejo Esto es la parte de aquí Y esta es la hojita pues no, pues yo pedí un conejito Estará por aquí Ah, sí, mirad Aquí está el conejito También para hacer los cheques Es un conejito de espalda ¿Veis? Lo pongo aquí Para que se vea Esto también lo voy a quitar sé sí. es que las bolsas no valen nada Ni para guardarlo Si valieran para guardarlo ¿Veis? Este conejito Que hay que separarlo Y esto igual ¿Veis? Y por último eh, Bueno, por último de troqueles Pedí este que es un topper circular para hacer los shakers también la verdad es que los toppers valen caro ¿eh? yo he estado mirando para comprar porque le vi vamos le he visto a muchas de vosotras como, a, como si es un regalo este es el topper y no son baratos eh y el hombre me regaló estas maripositas que son muy graciosas son chiquitas pero son muy monas y ahora al despegarlo, ver, son cuatro wow. hay que partirla, mira me regaló este de mariposa cosa que agradezco igual que al que me regaló el troquel este del, del cristalito pues que los toppers yo me creí que eran baratos pero no encuentro ninguno así barato claro que si te va a comprarlo aquí el. En cualquier otra tienda valen mucho más, ¿no? Pero en comparación, vamos, sobre los precios que yo me muevo en Aliexpress Baratos no son Este se puede bordar, ¿veis? Se puede hacer un pespunte Bueno, podéis hacer lo que, lo que queráis Pues esto es que Las bolsitas decoradas Esto de la decoración es un vicio Os ponéis, os ponéis, os ponéis Y al final es que Y entretiene mucho las cosas como son y entonces pues se lo vi creo que es a pin y scrap o scrap y pin y, y me gustó mucho eh, como ella hacía los toppers pero después estoy haciendo yo los toppers sin esto y sin nada y también quedan bien. Y que se me ha quedado aquí perdón de resina que pedí esto para hacer libreta que se lo vi a la mano de Ana la libreta me encantó y yo dije ah pues yo también quiero hacer libreta y entonces se lo se lo cogía la mamá a la mamá de Ana se lo vi y se lo cogí a, a un vendedor a que más barato lo tenía porque veis a la fuera. mira se lo vi a la mamá de Ana me gustó de esto hay tropecientos mil en Aliexpress unos más caros otros más baratos unos más grandes otros más chicos y yo pues a uno de los más baratos por me puse a comparar y a uno de los más baratos los cogí ¿Mmm? huele bien este que es para hacer pues hojas libretas de hojas de, de resina epoxi sí. ¿Veis? y la, y las compré y también a la misma a, a, creo que fue a cabo y eh, que le vi los cabujones esto los grandes también le vi estos chiquititos no sé si fue a ella o a María de la mamá de Ana una de los dos y entonces yo también cogí esto que son todos circulares porque primero cogí este y después vi este que los traía todo y después pensé bueno mira no pasa nada porque mientras se está haciendo uno se puede hacer el otro puedo hacerlo los dos a la vez aunque este este y este son iguales que sería el equivalente yo creo que a este sí deberían traer las medidas por aquí pero no no las pone la medida de y entonces dije bueno pues para tres y lo cogí también, y ahora sí, ya por último enseñaros que se me había quedado por ahí. Es que lo tengo ahí en la bolsa. Y el otro día me quería aprovechar un mueblecillo que tengo y saqué todo, lo, una cajita, saqué todos los guasi y lo eché ahí en la bolsa. Y como ahí tengo lo de Aliexpress, pues tengo ahí un follón de miedo. Así que si se queda algo en la bolsa, como me falta todavía por llegar, cuando me lleguen, ya os enseño si ha quedado algo en la bolsa. Mira, cogí estos Char igual, random, el chino me manda lo que quiere. Pero bueno. Mira ver Este Este y de este Que solo me manda uno Me podía haber mandado dos De cada, pero no Me manda dos chiquititos de casquet Que no me importa ¿Ve? Y esto es helado Son dorados Y son de esmalte Y acá ahora mismo me acaba de haber un terremotito No había escuchado Esos son terremotitos chiquititos Bueno, pues esto es lo que hasta ahora me ha llegado más de aliexpress bueno me han llegado varias cosas más pero no tienen nada que ver con el scratch son cosas de casa y, y esto os lo he enseñado porque viendo que desde, la, desde el, la, el jueves de la semana pasada que me dijo correo que el paquete próximamente lo recibiría estamos hoy a, a mí a jueves o sea ya hace una semana y aquí todavía no ha venido ni paquete ni nada así que digo mira yo voy a enseñar esto porque es que si no después ya no me acuerdo ni de lo que era esto está pedido del, del festival de verano que creo que fue a finales de, de junio principios de julio pues yo ya no me acuerdo de verdad y tú sigues mirando la página y sigues mirando y echando en la cesta luego y cuando te llega y así pues, no me acuerdo de verdad no me acuerdo lo busco y os pongo fotos porque imposible bueno pues nada espero que os haya gustado os dejaré enlace en la caja de de descripción si puedo también viene bien así porque como no son tantas cosas a lo mejor me deja ponerlo si no está en la caja de descripción lo fijo como primer comentario del vídeo vale pero pues nada más que yo creo que son cosas que son bastante aprovechables esto creo que dos más que encontré pero no así de los cuadrados que encontré baratito porque yo es que no pensaba que esto era tan. A mí me resulta caro. Y mira esto lo he hecho yo. Sin, sin tope ni. Ni nada. ¿Veis? Que lo he hecho yo. Esto es para un Snapchat. Y entonces he cogido y le he hecho yo, mira Los topes. Con sobras de papel que tenía. Le puede redondear la esquina. En fin. Esto lo he hecho yo. Mirad. Mira los plásticos estos veis, aquí hay otro este es más simple, o ya le pegaré por aquí un lacito o algo ¿Veis? y por aquí le puse unos patines que por cierto esto se le puede quitar ahora así esto así más este es otro mira también más simple ¿Ves? aquí le puse uno de Amel. detrás así con una poquita. este es otro que por detrás es así esto es una tira ¿verdad? estos son conchas conchas de la orilla de la playa y esto lo hice con resina y por detrás así y este otro que tiene así también pescadito, lleva como gotitas de, de enamel y por detrás así. Aquí lleva una, le puse una tirita de, ay de <coughs> esto que vendían en el teddy que parecía colita de sirena, pues así. Pues este también. Pues, bueno, porque como viendo que no me llegan, digo mira, se me va a echar el tiempo encima y no voy a tener nada hecho, digo pues... Voy a empezar yo por mi cuenta a buscarme la vida y hacerlo. Y nada, espero que os haya gustado. A mí no hay nada probado de, de lo que se refiere a troqueles. Los tengo que probar, ni a lo no hay nada, eh, nada. Cuando digo nada es nada, porque ni esto, nada. No hay nada probado. Que ahora voy a hacer resinota y sobre todo quiero hacer el Quiero hacer la, la conchita. Esto me voy hasta aquí. Esta, pero que quería buscar. Y la percha. Esto. Vale. Y la percha. Este hay que llenarlo hasta aquí. Pero yo no sé. Esto viene muy aplastado. A lo mejor echarle la resina Tira para arriba. No sé. A ver qué pasa. Esto puede ser que lo manche todo. Pondré un plástico. A ver cómo sale chicas nos vemos pronto si queréis y muchísimas gracias por seguirme muchísimas gracias a nuevas suscriptoras y a las que siempre estáis ahí a las que siempre veis mi vídeo siempre me comentáis y a ver si llegamos más pronto que tarde a un número redondo 5.000 y con un poco de suerte esperanza dentro de, de yo tres eh, o cuatro años y hacemos un sorteo conmigo. Besos para todas, cuidaros y hasta la próxima. Feliz verano, chao. Que se me había olvidado enseñaros que también pedí estos 20 bolígrafos. Vienen dos de cada, me salieron muy bien, muy bien de precio. Se los compré a... Yo, el vendedor me ha dicho que por favor que diga su, su tienda. Le voy a hacer favor porque yo estos bolígrafos los pagué. Son 20, vienen dos de cada y no hay ninguna colaboración. Y la tienda se llama Decorate Beautiful, Beautiful, vale. Os lo dejaré también. Bueno, es que siempre dejo los enlaces eh, en la cajita de descripción o en el primer, si son muchos y no me dejan el primer comentario, eh, lo dejaré fijo, vale, porque yo ya os digo que no se llaman Jipem, yo no, tampoco, sabía que y que yo compré 20 unidades ahora tiene 50 y 10 10 cuestan 6 con 10 y 50 cuesta 16 con 71 que creo que está muy bien 50 la verdad y esto nunca viene más porque para un regalo no tiene por qué ser escrapero a cualquier persona creo que está fantástico y nada más ahora sí que sí ya hemos terminado con mi Hold libre ...o con mi medio haul de Aliexpress... ...esperando que venga, pues lo próximo... Eh, bueno, espero que no tarde mucho...